Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico. Espero que estén rodeados de sus seres queridos, disfrutando en familia. Les saluda José Juan Tañón Díaz y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy, sábado 31 de diciembre de 2022, víspera de Año Nuevo.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 Queremos felicitar a un nuevo ganador de premio secundario del Loto Cash del sorteo de ayer, viernes 30 de diciembre. Se llevó 25 mil dólares con una jugada automática vendida en Coamo Golf Bakery en ese municipio. Y en esta última noche de 2022, usted puede convertirse en millonario con Powerball que cuenta con 246 millones de dólares que esperan por ti. El próximo ganador y deja que Lotería Electrónica cambie tu año nuevo. La suerte te está buscando.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 Primer número Es el 2 El 2 Segundo número Es el 6 El 6 El número ganador en el Pega 2 Es el 2 6 El 26 Continuamos con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte mi gente Y estamos listos para recibir el primer número Que es el 8 El 8 Segundo número es el 9, el 9, tercer número. Es el 4, el 4. El número ganador en el Pega 3 es el 894, el 894. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. Estamos listos para recibir el primer número. Es el 7. El 7, segundo número. Es el 8, el 8, tercer número. Es el 7, el 7, último número en Pega 4. Es el 6, el 6. El número ganador en el Pega 4 es el 7, 8, 7, 6. El 78, 76. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos el próximo martes 3 de enero a las 2 de la tarde. Les deseamos un nuevo año lleno de bendiciones, salud, paz y amor para cada uno de ustedes. ¡Feliz Año Nuevo Puerto Rico!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 Yo no aparece muchas veces Y bienvenidos a diamantes 60 años de la televisión en puerto rico y hoy vamos a comenzar con música su nombre?